Tengo que hacerle mantención a esta cuestión express. Mi mica esta chavolsa. Espectacular. Ya, el plan es. Oh, la zapatilla. Ahí sí. Oh. ¿Para dónde va esa weá? Que a esa recepción. Son el grandes, Lindo el lugar por el cuadro. Oh, me fui pasadito. La hoja es como están. corto oh, exquisito este oh, ya que vértigo y es para abajo y hay un corto marcado y al medio ¿no? una explosión sí. No, se si cae rico, oh no, enfoca, enfoca y no enfoca, ahí falta y salen volando y salen volando a mí se me soltó la dirección tanto que no me dan ni ganas que tiene yo oh, oh, oh. excelente me cacha como quedó se soltó pero toda le, le hice un palancazo horrible tiro ¿Sí? Sí. rayo <risa> si tengo sí, un par así por eso no voy a ir no. a cachar allí weón no, por voy mientras voy. que los cabros mecanizan acá una pura bajada y ya estamos haciéndole todas las bicis. Y los árboles, weón, bueno, qué weón. Dale. El J ya se tiró. Así que me voy a enseñar acá. Uy. Hace mucho. Bacana. Me tuve que amoldar algunos, pero bien. Ah, el salto es grande allá abajo. Sí, el de allá es más bueno. Y esa a alta velocidad. Pero si es que llegáis a la arriba, la teoría dice que llegáis al otro. Pero disminuí. Porque está súper resbaloso esperarte, pues El J, weón. Caro chico, vuelto loco. Los chiquillos hicieron un reconocimiento, yo y el Taca nos perdimos eso, así que quiero hacer la primera parte. Ir a ver cómo les va abajo, bueno. Ese es mi objetivo de esta bajada. Mira toda esa wea ciego sí, we, Igual es medio de loco Acá parece que tenéis que ir rápido Oh cachate salís volando para allá Entra ya esta weá acá Se ve espectacular Yo creo que sí Este me gusta más que el otro Se escucha como que vienen ¡Porto! ¡Oh! ¿Dónde vieron? No, que pasó por allá? <risa> Estaba muy rica la primera parte Oh, está bonita la salida, bueno Y venir de allá, de lado Ese salto, ese tipo de saltos me encanta He encontrado una pared, claro A ver la que hay recepción y a ver si le damos este me gusta más que el otro, bueno, que vimos abajo Cacha la media recepción Esto es un cerro para caer Hay que caminar, es para arriba Hay otro más abajo, parece Hay un buen espacio para caer cortido. Es que es step-up, bueno. Se ve más seguro todavía estoy arriba de un... Bueno, es tremendo pedazo de salida la Este es más parado que el otro. O sea, te, se nota desde acá. Un buen plano, para el por si acaso. Igual en este punto cae aquí, igual De todas maneras, se supone que venía alto. Igual estas cuestiones no las podía absorber y tirártela muy pitilla al principio y... Y caer arriba nomás. Y caer arriba, bien, bien pringado. ¡Sí, Ay, vale, Oscar. ¡Pista! ¡Dale vuelta! ¡Woo! ¡Maestro! ¡Wow! ¡Espectacular! Bro! Se pasó. ¿Perdí mi antiporra? Ah, no están puestos Dos. El nerviosismo. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo sentí? ¿O cómo Peor lo veí? Peor igual, ¿o ¿no? Se creo... Le salió parejito, ¿no? lo tiró bien. Cero no, de punta, el vuelo está perfecto. Hay que perrarnos. El segundo parece que está mucho más difícil que el primero. Pareciera, ¿no? ¿O vamos sí. a llegarlo bien. Ya, a ver. Doblecita. Recta de la muerte y empezar a. Si caigo bien el.. La curva, llega ahí el otro. que es de lado llega ahí al otro. Y después bombear para el próximo. Parece. Ya. Lo revisamos lo suficiente, ¿se ve seguro? Sí. Vamos a hacer cambio. No. y aquí empieza el momento de fe Quiere mucho más fuerte, pero está seguro bueno. oh, oh, oh, cortito Bueno, Paco Este de acá no corre, estamos cayendo Todo arriba, está acá Qué mal lo iba a llegar, por? Le toqué el freno trasero de reflejo y me empezó a hacer así. Sí, bueno. Mucho tiempo en el aire. Uf, y mucha velocidad. suerte Oscar. Va y taca. Uh, ¿Te sigo esta? ¿Cuánto? Nacho. Nacho. Buena, Nacho. Oh. Okay. <risa> Absorbí, tenía que rechazar. No, no hay más grande. Ahora más rápido, como me más rápido, sentí la wea así. Tan rico. Cansa llegar. <ríe> Oye, cuánto tiempo tuve para hacer eso en un janderfuel. ¡Va! <risa> me quemé el culo oh, amortigué mucho esta wea 29 <risa> y no se bajaron muy bien <risa> pasó lo que pensé que me iba a pasar coleteé muy rápido sobre coleteé de vuelta sobre corregí ¿cómo te fue? Bien. bacán me no sé qué hice bombeé mucho y me tragó la rueda <risa> Pero no pude tirar la coleteada, es que de, de, de, de, como gato mojado. No, a mí me pasa que me fallan todo el rato. Ahora le saqué la batería y volvió a funcionar, pero... ¿Cuánto rato estuvo pegada? No tengo idea. ¡Ya cabrón chico! ¡A <ríe> darle! ¡Uno! Los cabros partieron para el otro lado yo vine a buscar mi polerón y me quedé pensando ¿Qué pasa si le doy de por acá? Si llego el primero, llego el resto ¿no? <ríe> No llego, no llego, La tarima igual es bien así, entonces si le popiáis te va a ir pasado sí o sí Intenta yeah. como Dejarla caer. pasarla y cuando ya le saqué el rollo tenéis que hasta bajarla Ya, yeah. así que conservar un poquito más de velocidad la ¿Nos tiramos? ¿No hay? Oh. Oh, corto a morir, oh, de repente también. Oh, el J se mataron Oh, caímos los dos cortos reventados. Güey. Cacho, también. Que estupidez fue esa. Qué estupidez fue esa. Bueno, oh, hicimos un cráter. cacho eh? muy lento y rompeo harto, ¿sí? respirar bien? Sí. Oh, caímos terriblemente cortos, güey. Oh. Bueno, que... Y el viento estaba en contra también. <ríe> Oh, que horror ya ahora me voy a mentalizar a que no es fácil llegar ¿por? y que el terreno está súper lento bueno. más controlado para pedalear hay un brillo justo antes del pelarte que viene justo antes del salto no quiero volver a repetir mi papelón me confié mucho en que la tarea no me iba a dar el vuelo. hay tan corto que la rueda de trasera está impeca, cacho. Eh, muy poco. Corte cadena. A ver, vamos con el vuelito nomás. No hay vuelo para este. ¿O sí? Ya, psicológicamente esto me destruye. No tener... para sacarle más velocidad si necesito. No aseguro nada... ¡Uy, ni ese sí, caso! Si puedo pedalear ahí, me lo tiro. Yo tengo Bacán. ¿Cómo está, Jota? Puta, acá es como lo qué Como que se me cae más esta, weón. Hay que ir súper rápido, weón. Ese me funciona pésimo. Chucha, ese también. ah ya. Como si fuese imposible llegar Sí, es que un buen tirón güey. Rápido, pedaleo, tirón, todo Está muy lento el terreno Y le, le, le pensé que pasaba y me faltó un medio <ríe> A mí me faltó un poco más Y ahora juego ando a preguntarle sí. Ya, vamos Súper difícil llegar weón bueno. Derrapé en la curva de repente todos lados y me quedé como un palito aquí uh, uh, uh. me gustaron más los otros oh qué brutal llegué llegué, llegué eso es lo bonito lo importante gracias gracias gracias fondo pedaleo fondo ya llegó bueno bacán hay que ir súper fuerte Demasiado está lento el terreno. Un día más que sé que va a estar rico, pero ahora está jugado. Cuando me sentí que la bicicleta me tan valió toda la baja para abajo. Ahí viene el Oscar. Ahí viene, ahí viene. Vale, vale, vale. ¡Ay! Oh. ¿Cómo te sentí ahí? Lento. Lento. Woohoo! Uh -huh. Bueno! Pedaleaste, lo tiraste, volaste gigante. Bueno, bueno, bueno. bueno. Caché que el puro corto había bajado la visera, pero me acabo de dar cuenta de que el juego destruyó su celular. Bueno. Mira esa joven como está. se pueden sacar la cresta es rápido ir a sacarse la cresta Uy. bueno esa parte está entretenida como de motocross el jota Se le sale la cara. Oh. El atardecer está hermoso. Buen cambio. Oh no. Oh no. Está saltando todo. Ah, oh, ¡Qué rico! Corto y todo, pero... Oh. Cortito, cortito. Me voy bien por un lado, para el otro, y cuando voy para el otro, me meto, no sé, pues, el despegue es para allá, y yo voy como para allá. Y voy para allá, pero y salgo derecho, de salir para allá Cosa que la inercia. De eso, me lleve la bici para el lado y yo solo me preocupo de devolverla Entonces lo que hago antes del salto es para que la bici se cruce sola Y cuando se cruza, yo me cargo para el otro lado yeah. Y dejo que se vaya porque tengo tiempo, y cuando ya es hora la no, vais de vuelta oh. ¿Cachai? No intento coliar, <risa> no intento cruzarla, ¿cachai? sino que yo lo que hago el esfuerzo solo en devolverla Claro Y que la guada se cruce sola con el movimiento Con la salida Con la carbia que le dicen pero igual es cuático, como que hay que probarle muy gradual De sí. a poquito, cachando, cachando Los saltos igual son más o menos grandes, entonces... llegó aún así que un poquito corto en el segundo el segundo es difícil llegar bueno está acuático en el primero igual se cruzó bien sí. Suena el viento weón No, estáis loco, estamos saltando esa wea Cachate estos pasadores No le agarro la mañana al segundo todavía pero hay un hay unos apoyos que les voy hacer Mejor que ninguno Yo paso a buscar aquí mi polerón. Aquí está más de lado, así que me lo pongo Pero ahora la aerodinámica se me va al carajo No puedo ir en el cambio más pequeño Porque me juega en contra con todo Se salta demasiado, no vienen ahí eh? Go, go, go, go <ríe> Tremendo hoyo, Un oh, poquito más cerquita. Oye, que es todo bueno, weón. El Juaco no tiene oh, celular, oh, por... tenés, tenés, tenés, tenés, tenés, tenés. no, ya no tiene el numerito, nada. ¿El número de la Dale no lo no tiene? No. <risa> <risa> <risa> Estamos encerrados. No, es que... Está más como andar en eso para acá. Porque tener la vela aquí, estás más equilibrado en tu peso y te la traes para acá. Un poquito como ir navegando.